Todo te lo di, y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú, que fuiste para mí, la flor de mi jardín, que fácil me olvidaste. Ya, Tú, ya, no ya, mi no pues, eh, eh, La conocí. casa de mi yo a te, te dejara y vas a recordar lo que hiciste oh, conmigo. Oro. Oh, oh no todo lo que brilla se el el full de fans la de la pared tú me olvidas y me quedé como un A y la la pared tú me olvidas y me el No todo lo que bien siempre sopajala No sé por qué yo siempre me enamoro baja, sopajala baja, me baja, sopajala baja, sopajala no sopajala baja, sopajala baja, sopajala baja, sopajala